Muy buenos días a todos. Bueno, esto que están viendo es claro y es que si ven algo distinto en esta cámara es que bueno, vamos a decirlo no, notan, que tendrá algo en esta cámara que ustedes habían estado. Mencionando mucho, me habían estado recordando mucho. Y bueno, sí, es la lente de la cámara, que por fin la pude cambiar, señores, pude cambiar la de lente de la cámara. Eh, vamos a ver si ahora en casa les muestro eh, la pieza, para que la puedan apreciar ahí. Es que estaba rayada el lente bueno, era eso y bueno, ahora sí, con más claridad vamos a poder disfrutar de estas rutas de estos paseos de estos entrenamientos Y es que hoy temprano en la mañana decidí a tratar un rato, me encuentro en las instalaciones del la AUSB, al lado del estadio universitario, eh, donde se han jugado juegos del Caracas Club, eh, se ha celebrado la Copa América en su momento y bueno, muchos otros eventos más. No, ahora un pequeño tema de cronogramas porque de verdad he querido traer videos acerca de las carreras, de los eventos y todo esto pero resulta lamentablemente para los que no son de aquí de Venezuela este, como ya saben, hay un tema situación país eh, yo no lo trato en mis videos porque mi canal no trata de eso. Eh, sin embargo, de vez en cuando por ahí en videos anteriores quizás podrán haber visto que ando con la bicicleta por la calle, y paso por por alguna barricada que coloca la gente. O bueno, trato de no mostrar eh, parte de eso porque no quiero andar en ese tema. Eh, sin embargo, eh, las carreras y los eventos que se han postulado por ahí para las eh, para los próximos días, este, algunos se han suspendido, otros se han cambiado de fecha. Por lo tanto, estaré trayéndoles lo que les pueda traer en cuanto a esos eventos, como por ejemplo era el bici rally. Eh, entre